Pues, buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir estos días con nosotros. Nos hace una tremenda ilusión y bueno, yo creo que, que tenemos que agradecer a tantas personas que esto sea posible, a Seguros RGA, a la Universidad Francisco de Vitoria, al TEDI, que de verdad ha sido un lujo eh, llegar a recorrer este camino y, y que hoy estemos aquí. Creo que entre todos estamos tejiendo una, una red increíble con mucha fuerza y que, y que cada vez nos va a ayudar a, a estos ratios y a estos índices que comentaba Alba a que cada vez sean más superados y que sobre todo sean más superados porque lo que estáis detectando hoy en la escuela, estos ratios de qué hacer con la discapacidad psicosocial, cómo afrontar a estos alumnos con, con discapacidades con síndrome de Asperger, etcétera, luego se replica en el mundo laboral. Y efectivamente la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual son nuestros grandes retos, son nuestros grandes compromisos para llegar a la plena inclusión. Si a mí de niña eh, yo nací con una discapacidad, me hubieran dicho que hoy un gran grupo de profesionales, de profesores, se iban a convertir en los embajadores de, de este mensaje, pues de verdad no me lo hubiera creído. No me lo hubiera creído porque yo de niña, bueno, pues era una de esas alumnas en las que me excluían de la actividad física y no lo entendía, no lo entendía porque yo llegué a la natación por la rehabilitación, era lo más fácil. Gracias a, a mí sí que tengo que decir... ...que fueron excelentes nadadores mis hermanos, mis primos, mis vecinos... ...porque íbamos todos al club de natación en pandilla... ...y a fuerza de nadar, de nadar, pues llegué a, llegué a participar en, en los Juegos de, de Nueva York... ...en el año 84 y de Seúl en el 88... ...y colaborar en, en las piscinas Picornell en, en los Juegos de Barcelona 92... ...entonces si yo hoy veo la compañía que, que aquí tenemos echando la vista atrás, pues me hubiera parecido imposible que, que profesionales de vuestro elenco estuvierais preocupados por lo que es la actividad física. Así que felicitaros a todos de verdad y no, no dejemos de, de trabajar en este empeño, porque como decía Alba… El problema no lo tienen el 30% de esos profesores que no saben qué hacer con sus alumnos con discapacidad. Yo creo que el problema lo tienen el 70% restante de los profesores que no saben qué hacer con alumnos con discapacidad. Estamos viviendo en una sociedad cada día más inclusiva y ellos son los que se tendrán que actualizar para saber que tienen que acoger a alumnos con cualquier discapacidad, con cualquier característica en sus aulas. Nosotros en Fundación 11, lo ha comentado antes Sabina, mi directora de, de Fundación, somos, estamos plenamente convencidos de que las competencias y los valores que se aprenden en el deporte son plenamente transferibles al mundo profesional y al mundo del trabajo. Y no, ce, no cesamos en este empeño de trabajar en la educación de los niños con discapacidad para que luego sean personas plenamente incluidas. Y, en, en nuestra sociedad. Eh, el deporte, en el libro blanco, bueno, nos acompañan también sus autores, el deporte aparece como la actividad preferida para el ocio de las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos muchas barreras por las que luchar y por las que seguir trabajando. Yo hoy vengo a hablaros del de, de programa Adop Empleo, el programa de Empleo surge tras los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 porque hay una serie de entidades como son Fundación 11, Comité Paralímpico Español y Consejo Superior de Deportes que se preocupan y dicen estos deportistas que lo han dado todo por llevar a lo más alto a nuestro país ¿qué ocurre con ellos una vez finalizada bueno, pues su, su etapa deportiva? Para mí es un lujo trabajar en, en este programa porque bueno... Mi experiencia como deportista y mi experiencia profesional en el área de recursos humanos de la empresa, pues la verdad es que se unen y es, digo, jolín, si es que este programa parece que, que ha sido creado para, para mí, ¿no? pero realmente ha sido creado para trabajar por muchos deportistas que ya os digo, lo han dado todo por el deporte y que se merecen que les apoyemos tanto en sus... ...desarrollos formativos como en su acompañamiento hacia el empleo. Como os decía, surge después de los Juegos Paralímpicos del año 2012... ...empezamos ahí una valoración, un autodiagnóstico con cada uno de los, de los deportistas... ...que fueron a, a estos Juegos Paralímpicos y empezamos a escucharles... ...empezamos a ver qué necesidades tenían, en qué les podíamos acompañar... ...y empezamos a trabajar con ellos... Entonces, bueno, pues de cerca de los 180 deportistas, no sé, Suri, corrígeme, que acudieron a los Juegos de Londres, eh, actualmente hemos colaborado con cerca de 70, incluso un poquito más, deportistas, que nos han pedido acompañamiento en temas de becas para sus estudios universitarios, colaboramos con la, con la colaboración de la Fundación Universia, colaboramos con nuestras propias becas para universitarios de, de Fundación 11 también trabajamos en temas de conseguir prácticas para los deportistas también tenemos muchos deportistas ya trabajando como verdaderos profesionales en, en las empresas empresas que se adhirieron al plan Adop Empleo y sobre todo trabajando en el grupo Ilunion, que es el grupo de empresas del grupo Social 11 que hoy por hoy es el mayor empleador de deportistas con discapacidad entonces, bueno, eh, como una de estas buenas prácticas que, que surgen a raíz de, del planado Empleo, nos encontramos con unos deportistas, como, como hoy tenemos aquí la suerte de que nos acompañe Marta Arce, de deportistas que son grandes comunicadores que además tienen una historia de superación muy importante y que son reclamados por entidades, por colegios, por empresas para trasladar sus, sus valores y, y todas sus historias eh, a sus equipos y a sus equipos de alto rendimiento. Entonces, eh, yo creo que, que lo importante de hoy es… ...que Marta nos dé un, una muestra de, de lo que hacemos en Traines Paralímpicos... ...como algunas cifras os puedo decir que este programa que es, son 12 deportistas... ...estamos intentando que se sumen algunos más... ...son 12 deportistas que hemos formado con un plan entre Comité Paralímpico Español... ...y Fundación 11 para convertirles en grandes comunicadores... Y desde su presentación en mayo del año 2000, 2015 a la época, a los días de hoy, hemos estado ya con más de 270 clientes porque lo que queremos es que ellos se conviertan en unos auténticos profesionales, ellos son emprendedores, hacen su autoempleo y bueno, sus conferencias las preparan con mucho interés y, y es que son profesionales de la comunicación. Grandes embajadores también del deporte y de la discapacidad y están haciendo que, bueno, cada vez el, el deporte paralímpico y sus valores sea más conocido. Os puedo decir alguna otra cifra y es que desde mayo del año del 2015 a día de hoy hemos estado con más de 27.000 personas que se han emocionado, que han vibrado con, con sus experiencias, con sus, con sus jornadas, con sus, con, con sus charlas… Y comentaros que es una herramienta que ponemos a disposición de todos vosotros, de todas las universidades a las que hoy representáis, para que sean también embajadores vuestros alumnos del mensaje que nos une a todos. Y bueno, Marta, ¿qué os puedo decir de, de ella? Yo creo que ella va a ser su, su excelente autopresentadora y, y es una, una compañera del programa que, que cada día nos emociona y, y nos hace vibrar. Así que os dejo con sus palabras y, y muchísimas gracias por todo. Muy buenos días. ¿Me oís? Porque si me oís no me cambio. ¿Se ve? ¿Sí, sí, Sí. ¿No contestéis con la cabeza? ¿Todos a la vez? Si mejor el mito para la grabación. Sí. ¿Me muevo entonces o me quedo aquí? Vale, vale. Bueno, pues como decía todas mis compañeras de mesa, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar aquí para compartir esta mañana. Ya como ya ha explicado Ima, todo lo relativo al proyecto Trainers Paralímpicos, del que formo parte, pues esa parte me la voy a saltar y voy a pasar directamente a hacer de trainer. En este caso, pues me encantaría ser súper motivadora y mega alegre, pero la realidad es que el tema en concreto de los profesores de Educación Física... A mí como que me, me remueve, ¿no? porque toda mi historia de superación está condicionada por el contacto eh, con el mundo de la educación física. ¿Por qué? Pues porque yo eh, soy una persona que ha descubierto su potencial a través del deporte, pero ya de adulta. Y esto ha sido como consecuencia de la falta de formación de los profesores eh, hace 40 años. Y bueno, que los profesores hace 40 años no tuvieran formación para atender a un deportista con discapacidad, que además como es, es mi caso, y bueno, yo tengo una discapacidad parcial, eh, bueno tengo una deficiencia visual grave, eh, me molesta muchísimo la luz, mmm, detecto movimiento, pero realmente digamos que veo abulto, por decirlo de alguna manera, me faltan píxeles, tengo un 10% de visión, entonces los detalles se me escapan, todos los juegos de pelota para mí son imposibles y peligrosos. Eh, un balón de reglamento está muy duro. Una pelota de baloncesto, cuando no calculas las distancias, está muy dura también. Pero nada en comparación con una pelota de béisbol. Eso ya es recopito. En la cabeza, la bomba. Pero bueno, la verdad es que tengo que decir que yo sí hice educación física en el... Bueno, no, perdón. Hice gimnasia en el colegio durante muchos años, no hice deporte nunca. Acabé aprendiendo que si no corría detrás del bulto, corría el grave riesgo, valga la redundancia, de tener que hacer un trabajo por escrito sobre algún deporte. Y eso sí que no. sabes, ya, yo, yo no sé, yo había estado escuchando toda mi vida eh, lo torpe que era haciendo gimnasia, pero si era torpe haciendo gimnasia escribiendo, no te quiero contar, entonces había que eludir esa situación. El caso es que pasé por el colegio sin prácticamente hacer educación física, recuerdo mucho test de Cooper, recuerdo correr detrás del bollo, aunque la pelota no, de la pelota no me acuerdo, de que me regañaran por las patadas, sí, eso sí que lo recuerdo. La cuestión es que mi contacto con la educación física no me motivó en absoluto para intentar hacer ningún deporte, y no tuve jamás, durante todo ese periodo que, que fue la etapa escolar y, bueno, y la secundaria que se llama ahora, ni el bachillerato, tuve contacto con el deporte adaptado. Para mí la verdad es que, bueno, ahora se habla del deporte para personas con discapacidad, bueno, el deporte adaptado yo no considero que sea para personas con discapacidad, porque si es inclusivo es para todo el mundo, con lo cual se puede hablar de deporte adaptado en ese contexto, desde mi opinión, ¿eh? no me quiero meter con tantos profesores de educación física adaptada en ningún berenjenal, ¿vale? Pero como yo estoy fuera, puedo decir lo que me dé la gana. Y vosotros os quedáis con lo que, con lo que creo que, que os pueda venir bien de lo que yo os cuento. ¿no? Y bueno, pues como os decía, lo grave de todo esto no es que no haya hecho yo educación física, sino que esto siga pasando. Yo, bueno, pues cuando empezaron los, las redes sociales y todo esto, te, tenía mi perfil, ahora con no es mucho más amplio, mucho más grande llegó a más gente entro en contacto con un montón, sobre todo de personas con albinismo que están escolarizadas y, y sus padres me cuentan y vienen con las mismas quejas y dudas que tenía yo y todas derivadas pues, de, normalmente de, de una falta de empatía por parte de los profesores de educación física y digo falta de empatía porque yo ahora pienso en lo que era yo cuando era pequeña. que es decir, yo me quito las gafas y tengo que empezar a cerrar los ojos, si tengo que leer un papel, me agacho hasta distancia. Yo no puedo entender que allí nadie se diera cuenta de que no veía tres en un burro. O sea, me resulta incomprensible. O sea, lo tenían que saber. Pero, pues, hay una cosa que todavía pasa hoy en día. Y es que todos estamos a favor de la inclusión, pero en muchos casos, por, por, por miles de motivos, pues la inclusión está fenomenal, pero está mucho más fenomenal si la haces un poco más para allá. Y la, el camino de las de, de los personas con discapacidad empieza ya porque cuando vas a, a empezar tu, tu andadura en el ámbito escolar, no puedes ir al cole que está cerca de tu casa, tienes que ir a otro. Ya te están marcando, ya te están diciendo no, tú no y eso te lo vas metiendo dentro y te va calando ese mensaje, no, yo no, y te lo vas creyendo. Y muchas veces yo creo que los alumnos llegan a, a secundaria ya que se han rendido, ¿no? Vienen de primaria en la que han estado apartados y no esperan otra cosa, ¿no? Luchan muchas veces. Sí que es cierto que las personas con discapacidad hoy en día, sobre todo si han tenido pues padres muy implicados, están en contacto con las asociaciones o con, o pues con la ONCE o con Fundación ONCE, no consienten esto y se va tirando para adelante. Y además hay mucha gente ya que está más motivada, ¿no? Y, y también me encuentro casos de personas... Que sin estar en contacto con nadie han desarrollado sus propios métodos para hacer esta inclusión efectiva. A mí me encanta, por ejemplo, desde el programa, o sea, como trainer paralímpica, acompaño también al CEDI cuando vamos a ver las charlas en los coles. Y, y participar de, de ese cambio pues, eh, me hace muy feliz, pero sí que es cierto que sigamos llegando a los centros y encuentras que los alumnos y, lo, y a veces incluso los profesores no tienen clara exactamente la diferencia entre un deporte inclusivo y un deporte adaptado. Y yo, la verdad, que como tengo un poquito de obsesión con este tema, a veces se me olvida incluso decirle a los alumnos que yo he ganado medallas, porque lo, mi obsesión cuando voy es contarles que el deporte inclusivo tiene que ser un deporte que hagamos juntos y que sea divertido, y les pongo muchos ejemplos, porque lo que yo quiero es que se queden con la idea de que tienen que hacer una actividad en la que todos se lo estén pasando bien. No es tan importante la justicia deportiva como el que disfruten todos juntos y, y, que, y que eso hace que vaya a ser algo que se pueda prolongar en el tiempo. Sobre el futuro, la verdad que ver tanta gente aquí, bueno, yo estaría más feliz si fuerais el doble, porque claro... Todo lo que hace, pues como estaba contando Alba, lo que ha contado Carmen, es genial, es perfecto de hecho, pero llega a pocos sitios y hay mucha gente que no, no, es, no, no está aquí hoy para enterarse de todo esto ¿no? y, y sigue afrontando su día a día en su puesto de, de trabajo en el desconocimiento y esto pues a mí lo que me preocupa es que genera a medio o largo plazo un impacto terrible en, en esos alumnos. Sobre sus propias fuerzas, sobre su confianza, sobre sus propios derechos, incluso sobre su dignidad, que es algo que a mí me, me pasó. Hasta que no llegué al mundo del judo y empecé a hacer deporte, no supe que tenía capacidad de esfuerzo, no supe que tenía capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio, que era capaz de hacer un montón de cosas que hasta entonces no había ni siquiera intentado hacer, porque daba las cosas por perdidas antes de empezarlas, por el desconocimiento, por no tener eh, acceso al, al deporte adaptado pero es que yo con 20 años no sabía que eso existía y eso hay muchos foros en los que vamos ¿verdad? Y si, preguntas, ¿quién sabe quién ha visto algo de deporte paralímpico y levantan en una sala como aquí un brazo o dos brazos y dices, ¿cómo es posible? Pues, yo, yo creo Marta que el año que viene lo que tenemos que hacer bueno, el, el rolap no tiene fecha ni tiene primer seminario, o sea que queremos seguir utilizándolo otros años más, Ramón. Entonces, yo creo que el año que viene lo que vamos a hacer es invitar a aquellas universidades que no tienen profesores comprometidos con la discapacidad física, porque yo creo que es donde hay que llegar. Pues sí, puede estar muy bien. Pensaba que estabais aquí todos y que había uno por cada universidad, por lo menos, o tres. Pero bueno, pero bueno oye, nos adaptamos, nos adaptamos. Y bueno, pues lo que decía que hoy en día, pues hay para muchas personas que las cosas son o blancas o negras, eh, el deporte adaptado es gris completamente, y me he llegado a encontrar en situaciones en las que estaba mm, escuchando, bueno, es que si le adaptamos el currículo, pues va a ser un, un borrón en su expedientes. Si no tienes que adaptar el currículo, no tienes que adaptar el deporte. O si sea, vas a jugar jugando, alguien como yo pues juega con una pelota de el hotel, un balón de playa o un fútbol se hace falta, ¿sabes? La, la cuestión es que ni siquiera la adaptación depende solo del profesor porque cada persona con discapacidad es tan diferente que lo que te sirve para una persona no te va a servir para otra y es algo que se puede hacer en conjunto y además como se tienen que divertir todos haciéndolo pues es otra cosa que se conjunto de la clase y cada uno se inventa incluso su propio deporte adaptado pues, para, para realizarlos todos juntos, es el deporte para personas como lo que la dos puntos de las... El tema de la terminología la verdad que a mí me acaba volviendo un poco la duda porque eh, no es fácil. Y bueno, pues eh, yo creo que seguimos teniendo un poquito la feliz, la, la el exceso de compasión en lo que se refiere deporte, yo lo digo siempre, ¿no? Cuando se hace carrera, se hacen de, todo asociado a la solidaridad y a la discapacidad, pues siempre va con. Con, con muchos premios de consolación y yo creo que hay que trabajar la competitividad también con estos alumnos porque eh, lo que vivan en la escuela y las herramientas que adquieran lo a de utilizar luego para pelear también por un puesto de trabajo para saber que en la vida no se regala nada y que tienes que ganarte tu aprobada educación física y que bueno, te vas a tener que esforzar en lo que estás haciendo y eh, no se regala nada lo sabemos todos pero a veces por este uso de paternalismo ¿no? que muchas veces pues estamos perjudicando a las personas sin darnos cuenta tenemos los dos extremos, el que se hace el homicid completamente y pasa o el que se pasa ¿no? así que yo creo que es una montaña de espacios, yo como voy a hablar de mi experiencia personal, pues lo hablamos porque espero que os sirva y el día de mañana pues las personas con discapacidades por la mía que no son más facilones, pero que cuando llega este reto de las personas con con discapacidades asociadas a la salud mental que sí que creo que pueden ser más complejos por, por sus complejidades en sí mismas, pues podéis sacar proyectos preciosos adelante y sentiros grandes como profesionales porque el impacto que tenéis sobre la vida de las personas que, que estáis educando y estáis ayudando a educar es tan grande que, que, bueno, que merece la pena pues, hacerlo con pasión, con ilusión y, y, y bueno, pues, creo que las personas como yo hayamos tenido que salir adelante de solo así, bueno, pues tenemos una gran historia de superación, pero la idea sería que las personas no tengan que estar viviendo de parches que se van colocando y que el día de mañana, con todo lo que estáis trabajando y aprendiendo, pues los alumnos entren de forma normalizada hacer una actividad deportiva sin, sin apellidos, que